Practice makes perfect. Acá me preguntan, ¿eres de España? Eh, yo sé que por mis rasgos, este, pareciera que tuviera ascendencia europea, ¿no? Pero la verdad que no, soy peruano, soy bien peruano. ¿Qué onda la banda? Me dio ganas de mandar audio a las 5 de la mañana, pa. Uh, se están cagando a tiro. Bueno, ¿en dónde iba? Bueno. Bueno, como le comentaba, eh, es una linda noche, verdad. Tan calmada, un día normal en el barrio. Camina por esta línea blanca. Y eso que tiene de divertido, si ¿Sí me caigo muero. Pero, oh. Está entrenando para combates en el espacio Y comiendo como unas putas cerdas aquí con un chingo de botana Okay, it's $500, you have no choice of carrier, the battery can't hold the charge, and the reception isn't very... Shut up and take my money. <risa> unos... Delincuentes. Unos delincuentes de mierda, eso es lo que sois. Unos delincuentes, una familia de delincuentes, de falsificadores. Go! Go! Bitch, move! swimming on a sunny day. Señor Bills ¿Logra ver la mano derecha del sujeto? Mm -hmm. Eso es Sí Pequeta. What the fuck ¿Y este quién poronga es? Parece que algo muy extraño está sucediendo Good job. Two late in the 40s. Got to go around the horn faster. I have a question for the men. Do you want? No sé por lo que estés pasando Pero sé que no estás bien Y quiero que sepas que estoy para ti A pesar de que no estamos hablando mucho Y que te quiero un chingo Y ya siento que te tengo muerto con él Te quiero, pero te quiero <risa> y, y espero que sepas que estoy aquí para ti Y que si quieres hablar de algo Si quieres desahogarte con alguien Yo estoy para ti Y siempre voy a estar para ti Y... Y... Y, y sé que ya está haciendo muy largo el audio así que te quiero cuídate come bien estoy para para ti y, y, y, y. ya eso Cansado de los corazones roto Te voy queriendo poquito a poco Ya estoy mal del coco Y ella brilla sin necesidad de usar un foco Después de tanto tiempo por fin te encontré A la mujer que llegaría a hacerme creer Aunque del amor ya nada quería Y ahora muero porque seas mía ah, Mía, mía, mía, ven Esta noche la vamos a pasar muy bien Lo que sea que tú pidas yo te lo daré eh. Soy el hombre indicado, no habrá otro como yo, baby en ningún lado. Tantos amores que me han rechazado, y mi corazón tú lo has arreglado. ¡Ja! Hace tiempo que mi corazón no se enamora, pero sigo buscando una mujer que sea encantadora, que me diga que me quiere, que me ama y que me adora, y que se la pase pensando en mí las 24 horas, día y noche. Dime lo que más te gusta, para que yo te pueda complacer. Dice no sé, pero yo sé que en mi sueño yo te vi tú y ya te quiero conocer. Aguántame que yo tengo algo para decir, yo te quiero para mí y estoy dispuesto para hacerte muy feliz. Mucho Momento con usted compartir y cuando sueño yo contigo El corazón me lata mil, mil, mil Mil maneras de decirte que te quiero Un amor muy sincero, empecé de cero Si me visten en For You, pues coméntame primero Hagamos que te este rap por todo el mundo entero ja.